de la tarde, de la noche y del mar azul. Soy amigo de la gente, de las flores y entre ellas tú. Soy amigo de aire y lluvia, de un camino entre árboles. Soy amigo de la ausencia, de la inquina y la sin razón, soy amiga del que se siente oprimido, del que no se puede ni mostrar, tal cual es, soy amiga de sender ¿Y de quién se viste con lealtad? Una mano que se extiende y responde una lágrima un aplauso, una mirada la sonrisa de unos ojos y nadie tiene que esconderse por su espíritu y condición las banderas que se entierren y haya una blanca universal. Y no amiga, no me gusta prostituirme por placeres ni amistades, ni por conseguirte de alguien más. Soy amiga de sendero. con